Luego correa, aquí les correa y a los foques dicen que no, que retiran su sí, precandidatura. Claro. Pero antes de ayer o ayer, si no me equivoco, antes sí, de ante ayer, a los foques dice que sí que él va. Entonces, quiero chicle, no quiero chicle, hago un bolita, lo voto, lo recojo, ¿cómo es? No, no, también ellos podrían hacer eso como una tentativa a ver qué opina la gente, pero eh, yo creo que lo primero es que ya como está el asunto de la, de, de la cámara de diputados y los senadores cualquier persona puede ser digo y es como sí, ciudadano si las le, reglas sí es como ciudadano le y tiene sus reglas para, para ser diputado pero eh, y como el, el ciudadano dominicano le, le es competente sí. pero ahora bien tienen ellos la capacidad política para ganar una una diputación eh, tienen creen que los seguidores que los seguidores de una de una, no, una red social. de unas sociales es el seguidor que va a votar a, a una elección o sea que. Mira, eso... mucha gente ha criticado la postulación de Alofoque eh, por el mundo donde él se desenvuelve, que es el mundo de la música urbana. Mayormente la música urbana lamentablemente se, se asocia con el mundo de las drogas y de la delincuencia. No y, todos. Y él tiene antecedentes. Exactamente. Su, no, él dice que no. Eh, pero, pero hay, una, hay, y, y, hay, y, y, hay, hay otras personas que dicen que Brito le quitó la ficha. No, pero entonces no es que le quise, aunque eso quiere decir. Pero dice, es, no sé. De las declaraciones son tan idiotas que uh -huh. a veces... Usted tiene que pensar lo que dice Entonces usted dice que, se, que le quitan la fecha Quiere decir que la U que estaba que usted, Con que le quiten la Pero, fecha No quiere decir mira, que usted no hizo eso Mire Mire, lo que quiero entiendes? decir es lo siguiente <risa> Hay otros políticos que están siendo ahora mismo diputados y que han estado presos y antecedentes, que han sido narcotraficantes, deportado, están cosa, deportados. Sí. O sea, todo el mundo era que caído arriba los focos. Cuando tenemos otras eh, personas que ya están representándonos en la Cámara pero de Diputados, lo doloroso, Senadores, sí, sí, que pero, han tenido una vida anterior mucho peor que la de este joven. ¿Pero qué debe decir eso? ¿Qué Hasta que, sicarios, que, supuestamente? La sociedad, que la sociedad política dominicana. Está tan en malas condiciones que tienen que venir los artistas a rescatarla. Eso es lo eso es es personas, que yo veo. Los influencers. Porque tú me dices a mí, en la, en, vamos a poner el boli, ¿cuál es el atributo del boli? Bueno, que está al lado de un tipo que pero está que bien pegado al presidente, que es Roberto Salcedo. Es una hechura de. No, pero mira eh, dónde llegó el, el, el, no. el punto de esto. Que son llamados por el presidente Danilo Medina los tres. No, claro. Tanto aquí correa como el boli y a los foques. Entonces tú me dices, y, y qué de esos eh, PLDistas que de, de carrera, de, que pertenecen al comité central, que tienen, que tienen una, una trayectoria de, de, de, de, de, del, del librito famoso del PLD a tener que echarle mano obligatoriamente a la popularidad Así es. de los artistas pero para ser elegidos. Bueno. Yo creo que esto es una estrategia, porque Danilo Medina también eh, quiere que Joel López y Drafran busquen también una diputación, pero yo entiendo que tenemos la fotografía más adelante. Que haga un Casandra o, o un espectáculo el día de la elección. Porque es lo que él quiere. Yo entiendo que él... Quiere que estos jóvenes, quizás que no tienen tanto arrastre ni base política, o quizás no tengan el conocimiento dado como las, las, de, las viejas escuelas, pero tienen, pero tienen el derecho, pueden ser más fácil manipulados por él. Ser. O, por, o por un grupo. Mira ¿tú lo que pasa: yo. después que tú, tú llegas ahí, eh, <risa> tú te deja manipular si tú quieres. ¿Tú entiendes? El, pero los compromisos que se hacen en el ascenso de, a ese a estatus a ese de ser de un político como un diputado. Eh, muchas veces de ellos, bueno Correa es un individuo que de barrio inmediatamente salió pero, Correa, salieron a decir pero, qué es pero, lo que va a representar, pero, la bebida, el alcohol sí, que pero él tiene un Correa también representa un hombre estable eh, con su matrimonio, con moralmente. su familia sí. moralmente, nadie, nadie lo puede señalar a Correa no es un individuo que se lo puede No, señalar. y el mismo Boli también, aunque el boli tiene, salió no, de divorcio. Bolívar Valera Bolívar Valera no, no, no, no, no es un joven que, no, que sea una mala influencia no, no, o que no, sea una no, persona... No, tampoco. O sea, que ellos tienen tienen el derecho. Claro. Ahora bien, lo que se le critica a la política nacional es que tienen que venir artistas a, a ser políticos porque los políticos que hay no sirven. Eso da vergüenza. Eso es lo, que me, ese es lo que yo leo. Por otro lado... Eh, es, miren, señores, primera vez que yo veo que, que Omega el Fuerte hace un comentario como inteligente Dice Omega sobre esta, ah, lucido. esta postulaciones de algunos artistas Dice él, tú puedes aspirar y tener sueños, deseos y metas en la vida Y no creer en ningún imposible para lograrlo Y emprender detrás de lo que tú quieras Pero otra cosa es no, la preparación no, no, no. que hay que tener para tú tener un cargo, ya sea como diputado, como senador o como alcalde. Señora, Estas palabras el fuerte. No, no, yo no lo puedo creer. Yo Omega felicito a Omega por el desarrollo intelectual no, no, que yo ha no voy a leer manifestado otra vez. luego de salir de la cárcel. Definitivamente es un nuevo hombre. Textualmente dijo, tú puedes aspirar y tener sueños, deseos, metas en la vida y no creer ningún imposible para lograrlo para mí, era que y emprender de lo que tú quieras Oye. pero otra cosa es la preparación que hay que tener, no porque sí, él, no no. Lo, él lo dijo más ¿no? porque tú sabes que tú sí. puedes tener metas pero lo dijo señores Oye, pero un comentario muy inteligente no, no, no, no, no. Eh... ah pero esa mañana tomó café. Bueno, ¿no? por último eh, también otras eh, celebridades que sorprenden con la diputación, la alcaldía es Brenda Sánchez y Raúlín Rodríguez. Eh, Brenda, Aunque Raulín Rodríguez siempre ha estado involucrado un poco con es, la política. Exactamente, y Brenda también. Brenda Sánchez, Brenda tenemos que, que decir que concluye su maestría de administración política no, en, siempre, en el mes siempre, de está ligado, siempre está ligado con el PLD sí, en el mes de en eso, ya, eh, Algo que sorprendió no bueno. también a muchos es la inscripción del OHT Raúlín Rodríguez, quien busca ser el alcalde de las matas de, de Santa Cruz, municipio en donde reside también el bachatero Anthony Santos. Recordemos que ya Brenda Sánchez tiene un tiempo en la política. Sí. Recuerden que ella es la presidenta, es que se dice, de, de, del, del Teatro del Cibao. Sí, Exactamente. Está. Y vamos, estamos viendo que es una mujer que se está preparando en el área de la política, ya que Pero en agosto se gradúa y de su maestría. Tiempo, bueno, tú sabes que el estiramiento y las cositas. Pero vamos a esperar qué sucede. También aquí tenemos a nuestros famosos tratando de ser regidores, como Emil Peralta en nuestra sí. ciudad. No, pero, Emil, entre pero, otros. Emil. Emil, pero Emil, Emil no se fue a Estados Unidos. Pero él puede volver. Ah, lo Señores, por aquí pasó sí. algo detrás de cámara. No, ye, bueno, ya te saben, pronto van a ver. Pero espérese, espérese, espérese. espérese. van a ver el lanzamiento de, de Sergio. Sergio, una regidor. pregunta. Eh, una pregunta ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros famosos de nuestra ciudad? Los que estamos en los medios de comunicación sí, sí, O sea, esta persona que le habla Víctor, Mi amigo aquí, sí Sergio, Víctor, no, Víctor no, Roberto Neris sí. yo creo, Roberto Neris sí, ya, El sí, primo, sí, yo creo sí. que si tú te lanzas Regidor, te, sí, sí Mira, sí. no, si se lanza así Si se lanza en la segunda, se rompe los pies <ríe> no, Señores, no, hasta aquí sí. otra. No, no, pero nivel. es cierto lo que dice Marilisa Claro, nosotros eh, somos el, nuestros... la política ahora mismo se está, se está llenando de la figura pública y la figura del... del, del de, Señores, de tenemos a Roberto, a, a Roberto, Roberto Padres, sí. comediante. Roberto, qué raro, Roberto hijo, no, no, se retiró sus aspiraciones. Yo creo que él está detrás de algo mayor. Sí, no, no, lo que pasa es que si el papá aspira a senador, tiene que darle para adelante él. Tiene claro, así es. La senaduría del distrito no es fácil ganarla. Eso sí es difícil. Y más cuando tú tienes ya un, un, ¿cómo que le dicen, un atrás, no muy, muy pero querido, no uno muy bueno. El que, que él perdió la sindicatura fue porque el mismo PLD se unió. Para sacar para sacar y poner a David Collado, pero sí, él, sí. él tenía todavía los números para seguir. Bueno, señores, hasta aquí parando el otro nivel, el próximo viernes. La política al otro nivel, porque el, <risa> próximo, el próximo viernes, eh, Marilisa le va a traer el listado de los, de los, de los de la televisión, Franco Macuera, Sí, que voy va, a buscarlo, no, lo voy a, a, a buscar. Dos. Y para diputados. No, buscar. no, tenemos a Mildred que va para diputados. Pero, no, pero es que Mildred, bueno, no. sí, Mildred es nuestra día ah, de hoy. No, no, no, no. Sí, es no, verdad. Todo, no, no, vamos a ponerse. No, a los pero no me hagan, no me hagan el segmento hoy. Vamos sí, a hacerlo sí, para sí. el otro viernes. Y sí, lo vamos a analizar pieza por pieza. Hasta aquí el otro Nivel, nos vemos el próximo viernes con más de un poquito del comentario del mundo del entretenimiento y el arte. Pero estamos en política, así que nos vemos el próximo viernes. Vamos a una pausa comercial.